¿Qué onda amigos? Acá estamos nuevamente con un nuevo video para el canal, después de tanto tiempo, después de más de un mes que no subo video, pero bueno, era por el trabajo, así que bueno, voy a volver a remontar, a subir videos, voy a seguir subiendo videos, ahora voy a subir diariamente videos y espero su apoyo total, espero que me ayuden mucho, suscríbanse, obviamente, denle like, qué sé yo, y bueno, ya saben de qué va mis, mis videos, de Minecraft por ahora, esta vez obviamente vamos a hacer una <coughs> una nueva casa. Y si, sí, suscríbanse porque voy a empezar a subir videos diariamente y espero todo su apoyo. Como le dije, amigos, suscríbanse que voy a empezar a subir videos diariamente. ¿eh? Mándele nomás fruta. Si quieren que suba otro juego que no sea este, eh, pónganme en los comentarios. Obviamente, bienvenidos sean. Me ayudan un montón, amigos, poniendo en los comentarios. ¿Qué otro juego quieren que juegue? Obviamente no me van a venir, no me vengan acá con Fortnite, ni Call of Duty Warzone, ni nada de eso. Uh, está el vendedor, escuchen. ¿Van a saber qué puta dice. A ver. Justa. Uh están todos los perros. Viste, eso es lo malo. Eso es lo choto de vivir en un pueblo chico y en donde hay perros donde hay más perros que personas todos los perros putos torean perros conchudos de mierda yo lo que quiero hacer acá es algo diferente a ver pero va a ser va a ser va a ser así a ver bueno ahí está el árbol de Pendejo ese que estaba ahí. A ver, esto va a seguir para acá, para acá, para acá, pero no sé cuánto más. Creo que hay más. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. No lo quiero. Capaz que por ahí, ¿no? Justa, justa. La casa va a ser onda por acá. Quiero poner un, una quinta, alguna flor o algo adentro de este coso. Por eso lo quiero poner así, pero no sé. Sí, lo voy a hacer así como yo digo. Esto lo sacamos. Porque acá voy a poner ventanas. O alguna especie de... Algo voy a poner. Bueno, a ver. La entrada va a ser esta de acá. O sea, la entrada... Espero que me salga bien. O sea, que me salga como yo estoy lo estoy pensando. Ahora ve que me sale para el orto la casa. Ahí, estos animales de mierda, mirá, que están entrando a mi casa sin mi permiso. Dale, vaca, p correte. Vamos a hacer así, a ver. Ajá, ajá. Uh, uh. No, este no. Este no, este no, este queda así porque acá. ¿No ves forro que me quedó? Ah no, esperá, yo puse mal acá, no ves? este está mal. No, esperá, estoy poniendo madera, pelotudo de mierda, pone coso. A ver, esperá que estoy.. no sé qué putas madre estoy haciendo, a ver. Algo mal tengo ahí, a ver, no, esperá, no, no, no, no, no, ¿Qué puta estoy haciendo? ¿Qué mierda estoy haciendo? A ver? Bueno, va a tener que hacer así la entrada. Con dos puertas. Como así, levantamos Ay gente que está difícil la cosa A ver, me quedo igual Creo que sí Sí, me quedo igual, vamos Pero esto está mal acá porque este no Este no va Ahí está Acá voy a poner una pileta Acá voy a poner una pileta También del mismo bloque que ese Este va a ir acá si es que... Y tengo que hacer un pozo además para hacer la pileta, ¿no? Ahora que me, me, me vivo Bueno, gente, eh, acá vamos muy bien con la casa ya eh, Vamos de 10 Acá, como ya dije anteriormente, acá va a ser una quinta Y acá la pileta Así que, bueno, esta es la entrada eh, Me quedó igual, que era lo que yo quería que me quedara igual Pero la pileta... No, todo me quedó igual, eso, lo bueno era lo que yo quería que me quedara igual así que bueno vamos a seguir construyendo que estamos de 10 la casa como dije anteriormente va a ser de dos pisos así que bueno eh, tengo que hacer la escalera tengo que hacer un montón de monadas todavía esto va a ir para arriba porque la casa como dije va a ser de dos pisos pero no sé hasta dónde va a ser a ver esto lo ponemos acá acá acá Por acá va a ser la te terraza sí terraza a ver qué más, más alto, un poquitito más alto. Bueno, gente, sigo construyendo y bueno, ya acá tengo otro nuevo amigo. El anterior amigo era un perro, ahora es un panda, o sea, un panda, amigo. Quiero encerrarlo porque entonces tengo a alguien. Arre. ¡Ay, Dios! ¿Por qué pongo? ¡No, ah, no, no, no puede ser! ¡No, Ah no, no, no! no. Lo que va a tener que hacer por acá Uy, uh, Dios, que está difícil Oh, uh, pero espera que tengo así la escalera Ahora que me di cuenta, soy un pajero también Oh, no puedo hacer esta pelotudo Me había olvidado de la escalera Como puta, voy a subir para arriba Bueno, acá hacer otra pie ¿Por qué dije acá hacer? <risas> qué mierda ¿Por qué hablo así? <risa> acá hacer otra pieza, que pelotudo. ¿Por qué me salí a hablar así? <risa> acá hacer otra pieza Joder tío, ¿por qué hablo así ahora? Bueno gente, ya casi voy terminando, me falta muy poco ya eh, Vamos a plantar acá Unas cosas, como dije anteriormente que esto iba a ser una quinta Así que bueno, vamos a sembrar algunas porquerías a ver eh, lo último están las plantas Bueno gente, acá ya terminé la pileta, así que bueno la vamos a llenar con agua eh, y ya sería lo, creo que ya, ya listo ya, ya creo que ya termino, me parece, todavía no sé, no más, no más, uno más. Y bueno gente, eh, bueno ya terminé, así que bueno la casa quedó así y está, oh, Ok Qué fachera amigos bueno gente como les dije anteriormente así quedó la casa así que bueno vamos a entrar adentro eh, aquí está la quinta pileta y bueno como les dije esta casa no la voy a moblar para nada pero les voy a mostrar cómo viene siendo acá viene siendo pieza esto viene siendo la pieza una linda pieza, acá la otra pieza acá sería otra pieza más piezas bastante grandes son Acá viene siendo, supongamos que viene siendo la cocina esta, una cocina pequeña a ser una casa muy, uh, bueno acá me quedó como el orto pero ya, ya está listo, basta, bueno este viene siendo el piso de arriba y este viene siendo una pieza más grande o lo que podría ser cualquier cosa, acá está la azotea, el balcón o lo, como le llamen ustedes y bueno, eh, así quedó mi casa gente, espero que les haya gustado, la verdad que está muy buena la casa, me gusta mucho, obviamente esta casa es imaginaria. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video, suscríbanse, denle like, compartan y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.